Bueno, chicos, esta es eh, la hora de cocina con lo del morbo. Introduciendo al morbo. Gordo, vamos a hacer brames de Porchán. Ya sabemos que... Bueno. Bien, para hacer estos brames asquerosos se necesitan... 4 cucharadas de harina? 4 cucharadas de azúcar? Dos cucharadas de chocolate Preferiblemente uno asqueroso Un huevo ¿Cómo? Un huevo Tres cucharadas de leche De leche, si sí. entendés lo que quiero decirte Tres cucharadas de aceite La raíz de una mandrágora loca... Podemos ver la raíz de mandrágora loca si sí, sí, no se eh, tiene en la cocina. Bien, la mezcla ya está lista. Recuérdese que esta receta no puede ser consumida por menores de 16 y mayores con problemas cardíacos. Vamos no hace falta mezclarla. Vamos a iniciar el proceso de batido de la muestra. Para ello les propongo este espectacular batidor que promocionamos para nuestro programa Un batidor cuatrimotor con doble aspa, triple supermotorizado ¿Triple aspa? ¿Triple aspa? ¿A eso? Y, eh, no, no se vende al público, lo utilizamos nada más en el programa del Morbo Y a continuación, bueno, mostraré su inscripción las capacidades recuérdese de... que todos los actores aquí están capacitados Compran el microondas, tres minutos, esa mezcla se va a empezar a expandir, va a tomar vida propia Y a tratar de conquistar... No, yo Pero vos pasar. quieras, anda. Bueno, eh, ya llegamos al punto de la receta Donde solo hace falta batir la mezcla Luego, tomar un proceso en el microondas De aproximadamente 3 minutos a 1.235.400 vatios Y la mezcla se comenzará a expandir Ahí se puede escuchar algo de trabajo Esta solamente en un combate bastante grosso de la mezcla Bien, una vez puesto en el microondas Comenzará a expandirse, como ya dijimos la mezcla comenzará a expandirse y tomará vida propia, en lo cual el cocinero debe atacar sus puntos de vida. Recuerdese que en el caso de un buscará su independencia y libertad y se forma un estado independiente dentro de su microondas, situación que ha sido peligrosa y que ha matado a los anteriores dos peos. Como puede verse, estos brownies han sido exitosos. Mire el asco que producen. luego el pobre